...invitarlos a nuestro festejo el día 8 de marzo... ...en el Calvario, Misquiagual, Hidalgo... ...que es nuestra ofrenda que hacemos cada año... a ...nuestro patrono San Juan de Dios... ...donde eh, cada año o sea, se hace quema una gama de pirotécnica... Eh, ...definitivamente todos, ahora sí quemamos lo mejor... Y ...invitamos grupos musicales, bandas de renombre... ...entonces están todos invitados a las festividades de San Juan de Dios... ...el día 8 es el día fuerte, digamos... ...es cuando se queman todos los castillos...